Yo primero por una pregunta, eh, tratamos de buscar una actividad, un elemento del desarrollo de Chile que nos permitiera conectar con, con el aspecto que más nos interesa o uno de los aspectos que más nos interesa de la relación con Singapur, que tiene que ver con el espectacular desarrollo en ciencia, tecnología e innovación que tiene este, este país, la ciudad-estado. Y, y queríamos que, que este elemento fuera sobre la base de, de una realidad que es diferenciadora, que solamente o muy pocos países tienen, eh, que es Chile, le, bueno, toda la idea del laboratorio natural. Entonces, eh, primero tiene que ver con eso, con buscar vincularnos eh, en, en un área que, que no es, eh, que tenemos interés de, de, de, de trabajar, de proyectar con Singapur, que es de la ciencia y tecnología, y, eh, y que fuera un elemento netamente diferenciador de lo que ya tenemos y con respecto a otros países de la región. Eso es, principalmente, ese fue la, el, el interés inicial. Y, y también eh, estábamos buscando una actividad que contribuyera a la imagen de Chile y, y, y, que, y que, que nos permitiera asociar la imagen de Chile con un concepto de futuro, con un... Con un con, Ir más allá un poco de estos estereotipos que conversamos anteriormente de la idea de un país, eh, a veces estas confusiones, que somos un país cafetero, o, o que somos un país similar a lo que ellos tienen en mente de un país centroamericano. Al final, eh, tratar de diferenciarse, que en Chile sí es posible encontrar un desarrollo de, de tecnología, sí es posible... Eh, promover el país más allá de, de nuestras exportaciones de, de, de materias primas. Eh, eh, entonces, todos esos elementos, en, en el, en la astronomía cumplía todos esos elementos, eh, nos permitía hablar al, al, al mundo de, de, de nuestra geografía, nos permitía mostrar al mundo nuestro cielo pero por sobre todo también el evento, eh, y, y hablar sobre astronomía chilena es una oportunidad de hablar sobre nuestra capacidad institucional que ha permitido que los observatorios más grandes del mundo se instalen en Chile. ¿Tuvimos, el evento tuvo carácter híbrido y, y tuvi, tuvimos gente en el Science Center, pero también tuvimos seguidores online. Eh, y nos sorprendió muchísimo, porque nunca habíamos tenido una llegada tan, tan, tan grande. O sea, siempre tenemos eventos que bordean los 200 seguidores, cuando hacemos un webinar, cuando son eventos eh, realmente eh, exitosos. Pero ahora estábamos hablando de, al día siguiente ya teníamos 700, 800, 2.000, 3.000 seguidores. O sea, eh, realmente eh, supera un poco la llegada que eh, tradicionalmente una embajada tiene con la población local, porque conectamos con un tema que, que, es, que es desconocido. Como te explicaba, eh, en Singapur eh, es muy difícil ver la estrella. Entonces, que, que poder tener en, en, en el planetarium del Science Center, eh, en, un, en una pantalla 360 grados, ver el norte de Chile sumergirse en, en, en el paisaje, eh, en, entender los 20 años de lo que ha sido el desarrollo astronómico de Chile, escuchar a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, hablar su del conocimiento ancestral que ellos son depositarios, eh, a escuchar a, lo, a, lo, a los científicos de otros, a los astrónomos de otros países, eh, hablar sobre cómo interactúan con, con, con, los, con, con los contratos locales que son la mayoría chilenos eh, lo que le está dejando al país todo este el, el desarrollo eh, fue, fue muy bonito, y yo creo que logramos, lo logramos transmitir a la, a la comunidad local.